Sí, bárbaro, perfecto, pero estás siempre dentro del derecho internacional, no estás en el derecho natural, no estás en la ley natural, estás en una jurisdicción de restricción y aparte reconocida con restricciones, con reservas, reconocida con reservas, esa es la palabra que no me venía. Está Ale, siendo reconocida con reservas. Sí. Ale, eh, y el Fonte tiene, tiene una pregunta que ha escrito sí. en el chat. Sí. Y el Fonte, ¿nos escuchas? El micrófono. Tiene el micrófono silenciado. Bueno, decime la pregunta. Es una, una pregunta... Va, va, vaya. Eh, Ale, ¿de qué forma te parece que se podría visualizar más al hombre vivo? y que la gente pueda saber que está tratando con un hombre vivo, sin decirlo. Me refiero a ser reconocido visualmente. Bueno, la, yo creo que la, el reconocimiento visual no es tanto en el visivo, sino en, en el acto, porque en el momento en que nos ponemos un distintivo, estaríamos creando otro ente, estaríamos creando un egregor, estaríamos creando siempre otra entidad ficticia, distintivo, estaríamos creando otro ente, estaríamos creando un egregor, estaríamos creando siempre otra entidad ficticia no entonces el hombre vivo se reconoce por sus actos se reconoce por su honor se reconoce por su amabilidad se reconoce por su predisposición a, a, a empatizar con el otro a, a ponerse desde el lado del otro y decir uh, este pobrecito está actuando como esclavo está actuando porque está obligado está actuando porque reconoce eh, ser eh, un, un agente del sistema reconoce eso como válido y bueno, me pongo en su posición y hablo su lenguaje porque yo puedo bajar a su nivel de entendimiento y él no puede subir a mi nivel de entendimiento o yo puedo bajando a su nivel de entendimiento en un determinado momento llevarlo a que llegue a mi nivel de entendimiento o por lo menos que se acerque o por lo menos que se ponga la duda yo creo que esa es la única forma de que el hombre vivo se reconoce como tal no eh, por otra otra forma entonces no porque te pongas de eh, vista de una determinada forma o te tengas el pelo de una determinada forma o que te pongas una no sé una una cosa de pirata o ¿no? como algunos hacen o que te pongas algún distintivo sí lo puedes hacer te gusta hacelo, pero es tu forma de comunicar eso vos vos crees que eso significa eso pero no es universal o sea yo creo que el el hombre se reconoce por su, su, su actitud, su, y creo que eso también, en definitiva, eh, todo eso que uno se va liberando, porque te digo, yo cuando realmente, realmente entendí, o sea, después de años, casi 20 años de estudiar, estudiar, tengo una, una, una libretita donde puse la fecha el, el 2017, ni siquiera tanto tiempo atrás, por más que yo venía con eso, realmente cuando yo... Entendí que una noche estaba razonando y estaba. Entendí eso, tuve como una catarsis, eh, realmente no pude dormir en toda la noche, me liberé de todo el peso de todo lo que era eh, todo este sistema opresivo, o sea, me liberé energéticamente, corté con todos los contratos, con todo, sentí realmente una energía que, que no, me, no me hizo dormir en toda la noche y que simplemente no necesité dormir y que después seguir como si hubiera dormido, o sea, recuperé mi energía vital, humana, y creo que eso creó un cambio mío vibracional, un cambio postural, un cambio eh, de emanación, entonces yo creo que eso es lo que, lo que, lo que hace que el hombre vivo sea reconocible, reconocible ¿no? que vos emanás ese algo que intuitivamente el otro, por más que esté dormido, percibe, es un, es un entonces, tema de, de frecuencia y vibración. Y sí, yo creo eso que se, eso, eso, se transmite, eso se transmite. Claro, y entonces vos no necesitas tener nada que demuestre que vos sos hombre vivo, porque vos ya estás emanando eso. no O sea, en definitiva, eh, porque yo me encontré en esta condición de, de ser, digamos, como trámite de esta información? Y de que, eh, no sé, de alguna forma lo que yo digo no es aburrido, y que estoy hablando ya hace dos horas 44 y y en definitiva, no, me pica ya la punta de la lengua, ya estoy hablando demasiado. Pero, eh, no, o sea, no sé, somos 14, eh, creo que no, no, no se bajó nadie, o, o se va sumando gente. Raquel eh, se tenía que ir, nada más que Raquel. Bueno, alguien se fue porque se tuvo que ir, pero no porque sí. se estaba aburriendo, porque le parecía pesado lo que digo, o que, no, yo creo que de alguna forma estoy emanando ya esa energía, ¿no? estoy emanando eso, no entonces yo creo que eso... Rompiste. Es lo que nos permite ser reconocido como hombre vivo, claro, más que algún distintivo algo. Porque nosotros siendo, no necesitamos nada para demostrarlo. Quien no es, necesita la, el distintivo, el uniforme, la, la, la cosa, la máscara, el gorrito, la pistola. Claro, si en algún momento necesitamos interactuar con esa gente, que ellos solamente ven lo, que, lo, lo exterior, ¿no? Eh, eh, no sé, en italiano hay un dicho, dice, el hábito falmónaco, ¿no? <risa> el hábito, la, la, la, la vestimenta hace al monje, sería, ¿no? Traducido. Eh, entonces, ¿qué pasa? Uno se viste, de, se viste de lo que ellos reconocen y entonces te reconocen por eso que ven. ¿Por qué? Pero porque tienen un filtro que les impide de ver, ¿no? Entonces, de forma inmediata, si nos tengo que presentar como sheriff, guardián de, de, de, de ley natural, bueno, vamos a necesitar un uniforme, vamos a necesitar un, una, un tipo de arma, no no letal, pero vamos a necesitar una serie de cosas que permita que los agentes del sistema cuando te ven llegar dicen ¡Uy! ¿Qué pasa? ¿Quiénes son estos? ¿Qué es esto? ¿No? Que vean algo que inmediatamente les llega y después va a estar adentro el hombre vivo de, ese, de esa máscara, también actuando como hombre vivo, emanando su vibración su tranquilidad su, su, su autor en honor su su su, su su su hecho de ser casi hidalgo no casi en su en su, en su actitud no y eso eh, va a ser suficiente para, para generar todo lo que haga falta después desde ahí en general lo, los puestos de control la poli están muy entrenados en el instinto de, de ese ese instinto natural de reconocer como a la distancia la, la energía, la actitud claro, de uno claro. entonces bueno, va a ser como ah mira, este tiene cara de homo vivo claro, claro, claro, justamente te digo ahora yo que estuve en, eh, en el tráfico ahí con, en Inglaterra eh, la, la, la, la tipa quería hablar conmigo no y yo no le mostré ningún documento en definitiva nada me pidió el documento de, de, del alquiler de la furgoneta, me pidió el documento de, de, lo, de los tickets de viaje de ida me pidió, pero en definitiva no le mostré ningún documento, le mostré solamente dos fotos, le, le mostré el pasaporte, porque obviamente, eh, o sea, trinado necesita el pasaporte, lo pasaron en la maquinita para ver que, o sea, que no, no, no tenía ninguna cuestión, eh, me lo dio, me, me agradeció, todo muy gentil, ¿eh? y en definitiva cerré la puerta y me fui. no Pero porque yo también actuaba de una forma donde estaba declarando la verdad. Y ellos están también entrenados para reconocer que si uno miente, si no miente, claro. si quiere ocultar algo, si no quiere... No, si yo, cooperás, eh, si trans... cooperás. Claro, la, co la cooperación, la transparencia, todo eso, eh, Emane esa tranquilidad. Eh, en definitiva, no necesité invocar la ley natural, no necesité invocar nada, porque... ¿Para qué complicarme la existencia con gente troglodita que no entiende? quiero ese documento? Le doy ese documento. No soy yo. Le digo, este es el documento. No le digo, este soy yo. O, no, no. Eh, ¿Tiene un documento? Sí, tengo este documento. Ahí está. ¿Tiene, este otro, ¿Tiene el documento eh, que demuestra que... Eh, sí, tengo, tengo... ¿Tiene el documento que demuestra que alquiló? Sí, sí. Todo. En definitiva, le mostré tres fotos, le mostré eh, la foto... <ríe> se, se contentó con mi foto del celular, que le mostré así. Y se terminó todo. <ríe> no Ya está. Por eso te digo, eh, esta emanación de tranquilidad, de verdad, de transparencia, que el hombre vivo no tiene nada que ocultar, no está cometiendo ningún, ningún crimen, no está eh, dañando a nadie, no está produciendo ningún, ningún perjuicio, no está haciendo nada, más que eh, a, aplicar su derecho de mm, moverse de un lugar a otro. Claro, en este momento no tenemos la capacidad completa de decir, bueno, ustedes va a pasar este hombre vivo por acá, nos vamos a presentar nosotros, ustedes necesitan eh, eh, observar determinadas cosas, sí, vamos a hacerlo observar, quieren ver qué tiene, qué transporta, no importa, le vamos a mostrar qué transporta, pero vamos a estar nosotros como testigos de la ley natural para que ustedes no hagan ningún tipo de abuso, de ningún tipo. Y chao. Entonces, claro. eh, ¿no? Eso sí. sería, claro, ahora estamos solos, pero del momento que tenemos un apoyo en el, en el territorio y los tipos van a empezar, pero ¿quiénes son estos? ¿Por qué, tienen que, ¿Por qué tenemos que dejarles acceder a este lugar? Sí, tienen, están obligados, porque esto que tienen acá... Es nuestro, fue creado con nuestra energía, nosotros consentimos a esta creación y ahora estamos reclamando los espacios que nos pertenecen, simplemente. Entonces, claro, eh, claro eso es lo que, lo, que, eh, lo, lo que es ir más allá, ¿no? y si estamos esperando el certificado de permiso, la aceptación, no estaríamos aplicando la ley natural, ahí donde, eh, donde ellos están fuertes porque ellos están ocupando todo el espacio, están ocupando todo. ¿No? Ahí es donde nosotros tenemos que, de a poco, ir ocupando cada uno de estos espacios para hacer valer la jurisdicción de ley natural. ¿no? Entonces, esto yo creo que es, es esto. Llegaremos a un punto donde realmente tendremos nuestro modo de, de, de, de, digamos, de, de, de viajar, nuestro modo, o sea, tendremos todo lo que haga falta, eh, y es una cuestión de decidir la creación. Si la creación de ellos es tan utópica y real, imposible, que es un esfuerzo constante, tiene que estar creando figuras, creando seres, creando metiendo todo el tiempo energía, cuando si dejáramos las cosas de forma natural, se organizarían de otra forma, no como están creadas, organizadas por ellos. ¿no? Se organizaría toda una interacción completamente distinta. Eh, claro, llegaremos a un nivel de conciencia donde no necesitaremos... Eh, agentes del sistema o necesitaremos poco porque efectivamente hay gente que sí comete crímenes, hay gente que sí eh, hace cosas graves hay gente que sí eh, daña a los otros y, y bueno, por suerte que están los policías para defender ¿no? en este momento, porque en este momento hacen falta porque en este momento el nivel de conciencia es muy bajo, porque en este momento la gente acarrea traumas transgeneracionales, traumas de la infancia eh, daños digamos a nivel emotivo tan graves que son capaces de dañar a otros de hacer mal a otros de, de generar prejuicios o sea gente que está tan dañada tan eh, sí, sí, abusada psicosis. que necesita abusar para defenderse porque ya está en un estado de indefensión tan grande que necesita actuar ya con la violencia, la violencia de antemano por toda la violencia que subió que recibió no entonces eh, Claro que en este momento hace faltan los agentes del sistema, hace falta un policía, hace falta... Entonces, agradezcamos que están ahí todavía, porque ¿cuántos somos acá hoy? Hoy 15, tendríamos que ser mil <ríe> eh, eh, hablando de esto en este momento. no? Eh, simplemente en un Zoom. Mil solamente, que tendríamos eh, que, que estar todos de acuerdo entendiendo la misma cosa y, y al mismo nivel de conciencia. Y, y somos 15... Y los 15, poner en la mitad, eh, ya está llegando, y la otra mitad está empezando a entender, la otra, y, un, y un pedacito está recién informándose, y entendiendo, eh, digamos, que existe el PPT, que existe la ley natural, que existe una serie de cosas, que, ¿no? que existe el lenguaje, que existe una, un simbolismo, que existe un ritual, que, existe, que todo es eh, parte de un, de, un, de un acto religioso masivo. ¿no? Eh, recién ahora lo estamos viendo. Entonces, sí, pero lo, lo bueno de esto. Eh, Ale, es que cuando empieza es como una bola de nieve, empieza a crecer claro, y a crecer cada claro, vez más. Claro. Entonces los que se van incorporando y van entendiendo esto nuevo lo van a entender mucho más rápido que los que ya llevamos un tiempo. Claro, existe acelerados. el campo morfogenético, ¿no? Con el, digamos lo, lo demostrado por el experimento del asiento un mono, ¿no? Entonces eh, ahí ya eh, lo que estamos haciendo ahora, claro, absolutamente va a generar. Eh, un campo morfogenético de quien se acerca va a tener menos trabas, menos dificultad y eso fue lo duro, digamos, y eso fue también agradecer al sistema que se esforzó tanto para crear toda esta conflictualidad eh, para separar la, la paja del trigo y para generar todos esto, estos límites que, que, que pusieron y para encima seguir pidiéndonos de que quien no esté chipeado va a estar afuera del sistema. Perfecto, gracias. Porque nos estás ayudando a salir de la, de la zona de confort y a, y a tener que actuar soluciones para generar lo nuevo, para generar toda la interacción desde la ley natural entre nosotros para que no necesitemos el sistema. Y si vos querés que el que no está microchipeado esté fuera del sistema, perfecto. Quédate con los cuatro o cinco que sobrevivan a todo el mecanismo de microchipación que estás haciendo. Quédate con eso que en definitiva vas a, vas a, va a pasar una generación y van a dejar de existir, y vos también vas a dejar de existir y se va a terminar todo, tu sistema, tu mecanismo, porque estás haciendo de todo para eliminar a los que, no, a los que, a los que en definitiva sigan tu, tu proceso, y lo están haciendo porque no pueden mantener un estado utópico tan grave en, en, este, en este mundo, ya no pueden, ya esa, esa utopía que ellos tienen de, de un mundo, de no tendrás nada y serás feliz, de un mundo donde, donde sea todo un, una, una manía del control de todo tipo, en todo aspecto, hasta dentro de tu mente, no lo puede, no se puede, no, no es, es inaceptable y concebible con el, el hecho de estar vivos, o sea, para que pase eso... A ese nivel tiene que, estar, tiene que haber un nivel de, de, de, de, digamos de torpor y, de, y, de, y de, digamos de, de difunción que es al límite del, de, del estar vivo. Es ya casi eh, un, un, un autómata, casi un, un ser que, no, que es un, un ser lobotomizado que no tiene, no tiene ya, le, le exportaron... 80% de su cerebro y que simplemente expleta las funciones básicas de, de, de digamos, de, de la vida y nada más. O sea, no es un ser vivo eso. Es un, es un, al nivel casi de estado vegetativo, ¿no? Entonces, eso no es concebible, no es aceptable. ¿no? No, puede, no puede existir una sociedad de ese tipo, ¿no? Puede existir una sociedad de nivel inferior como las hormigas, donde justamente el otro día mi hermano sacó... Eh, yo estaba con él, estaba limpiando un galpón que tiene, sacó eh, una madera, estaba, había un hormiguero abajo, de repente bueno empezamos a poner veneno, a limpiar, a barrer, y de repente las hormigas que estaban ahí sueltas empezaron a morirse. ¿Por qué? Porque se, supuestamente la reina se murió. Ni siquiera la vimos a la reina, pero seguramente se murió la reina y todas las hormigas se murieron, solas, sin que nadie, estaban ahí normales. Y de repente empezaron a comunicar con su antenita, ti, ti, ti, ti, ti, ti y empezaron tuc, a quedarse duras. Se murieron. Se murió la reina, se murieron todas las hormigas. <risa> o sea, ¿no? Y bueno, ahí, ahí está. Eh, eso quieren. Pero eso puede, puede existir con las hormigas. O con seres que son como ellos. Hormigas, pero no con nosotros. Nosotros somos eternas esencias. Que estamos viviendo una fase digamos, de experimentación en la materia, pero somos algo que no puede ser reducido, no puede ser reducido a eso, no, no se puede reducir, se puede convivir con ese tentativo de reducción por un determinado tiempo, por una vida, por diez vidas, por mil vidas, pero no, no, o sea, no se puede reducir a, a la eterna esencia a, a un ser no vivo. Porque la existencia existe desde el momento que existe la eterna esencia que la sostiene. O sea, y nosotros que somos los que la creamos. Entonces, si transforman al hombre vivo en un ser al nivel, al límite del, del, del estar vivo, ni siquiera puede crear nada. Y entonces su creación, inducida, se desintegra. O sea que es completamente inconcebible hasta con sus propios planes lo que pasa es que el nivel de entendimiento de estos seres que son, que podemos llamar alienígenas o como lo que sea en realidad es muy bajo, no es nuestro nivel es que hicieron de todo para bajar nuestro nivel ¿no? y, y nos muestran películas donde sí la, los, eh, los alienígenas tienen la, la, la tecnología superior ¿De tecnología superior de que mi internecencia se hace así y desintegra todo entonces ¿qué tecnología hay? ¿Qué tecnología hay? es tecnología baja es algo eh, temporal, algo que existe solamente mientras existe la materia en un plano dimensional regido por un, por un tiempo, pero, por un tiempo cronos. Pero desde el momento en que salimos de eso, se terminó todo. Y somos nosotros los creadores. No pueden con nosotros. Nunca van a poder, nunca podrán. Y ya estamos en las fases finales de los que ellos se lleven siempre eternas esencias que puedan sostener su creación en otro plano, ¿no? Donde puedan crear otra jurisdicción, eh, digamos, otro acuerdo, otro, otro contrato eh, de otras vidas, de un, no sé, de otro ciclo, de 26.000 años o lo que sea, en ese otro plano, pero a nosotros ya, ya está, con nosotros se terminó. Y este plano donde estamos ahora, lo tienen que dejar, lo tienen que dejar, se terminó, ya está. Entonces, como decís, eh, Roque, es una, una bola de nieve que se va a ir desarrollando y vamos a ir llegando, las soluciones, la, el entendimiento va a ir dándose para que podamos hacer todo lo que haga falta para aplicar eso y transferir eso como es arriba, es abajo. ¿No? Como decía el claro. también. Otro, otro, otro, otro de los principios universales. Claro, claro. y conectar con nuestra frecuencia álmica, eh, a lo que antes comentaba de, de los egregores y de todas las entidades arcónticas que se alimentan de nuestra energía, si en nuestro nivel de conciencia vamos conectando cada vez con más facilidad y más asiduidad con nuestra frecuencia álmica, es mucho más fácil limpiarnos, es mucho más fácil estar protegidos, es mucho más fácil, digamos, que no puedan acceder a nosotros ¿no? y alimentarse de nosotros. Es interesante también eso. Pero sí. Claro, uh, te digo más, mira, vi esa serie, eh, no sé si, si está en España, San, Sandman. Eh, el, el hombre de la, de, la, de la arena o algo así. Ah, Sandman, sí, sí, Sandman, sí, sí. sí Sandman. Sandman. Bueno, hay partes donde, donde, por ejemplo, una parte simpática es donde él el, el va a visitarlo al, a, a Lucifer y Lucifer, digamos, el, el infierno, cuando muestran de afuera, el infierno es exactamente el Vaticano. Mm. O sea, la arquitectura que muestran es el Vaticano con todos los demonios ahí, ¡ay! todo el tiempo gritando y haciendo cosas, pero ese Vaticano, donde en un momento hablan de que algunos dioses murieron. ¿Cómo puede un dios morir? Si es un dios. ¿Por qué murieron? Porque no eran dioses, porque eran, ar eran arcontes, y por ejemplo, pensemos a un Zeus, por ejemplo, no los dioses de la mitología griega. Eh, bueno, Zeus, eh, Saturno, ahora Saturno, entonces sobrevive, eh, con el nombre de Yahvé, con el nombre de... no siempre siendo el cubo negro. Negro, Cronos, Saturno, es siempre él. Pero eh, otros dioses menores, como no hay nadie que les dé energía, que los adore, o se cambian el nombre y se, se transforman en otra cosa, o mueren. ¿Por qué? Porque no tienen energía, porque, claro, porque no pueden estar, porque nadie los da alimento, porque en realidad no son dioses, son arcontes. Son entidades, claro. Que, que en un momento fueron egregores. Y que eh, se transforman en arcóntes. Por ejemplo, el mismo, eh, el mismo eh, Morfeo, dios del sueño, que sería el Sandman, el mismo no creo que ni siquiera ya exista. Este es un tentativo de, de un neopaganismo de. Eh, digamos, seguramente existe un incubus, existe un, un sucubus, que son siempre entidades arcónticas de los sueños, ¿no? del mundo de los sueños, y bueno. Ahí te muestran exactamente cómo es ese mundo, ese plano, donde ellos mismos dicen, nosotros fuimos creados para servir al hombre. ¿Cómo puede ser creado? Y ellos dicen, sí, nosotros los eternos. Pero pará, primero me dijiste que los dioses murieron. ¿Cómo podés decir que vos sos eterno? Vos no sos eterno, vos sos falsamente eterno, mientras que te alimente el verdadero eterno, que es la eterna esencia, que, que somos nosotros. ¿no? Efectivamente. Entonces, en la misma serie te cuentan todo, pero si uno no tiene el conocimiento, lo ve como un cuentito, como una cosa de ficción, cuando en realidad es la realidad de estos seres que se denominan eternos, porque en realidad con el engaño, claro, viven miles de años porque nosotros los estamos alimentando con nuestra energía eterna. Claro. en el momento que nosotros los dejemos de alimentar, dejan de ser eternos y desaparecen. Así así como fueron creados, así van a dejar de existir. Pues ahí estamos. en dejar a, en dejar de alimentar ya a estas entidades. Ahí estamos. Ahí estamos. Dejar de alimentar bien. a esas entidades, se van a ir con los cuatro o cinco locos que mataron, que llevan a otro uh -huh. plano dimensional para seguir jugando su, su, su jueguito y su cuentito. Y este plano. Chao. Bueno. ¿No? Dan se quedará sin espacio ya. Sí, Hernán. Uh -huh. Sí, sí, sí. Gracias, sí. Ale. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Uh -huh. eh... Sí, lo que vos decís está perfecto, yo coincido al 100% en todo, viste que existe una, una realidad absoluta y una realidad relativa que es en la que nosotros nos movemos ahora. Y siempre, viste, bueno, la duda mía es, viste que estos tipos, eh, bueno, como bien sabemos, actúan siempre de facto, ¿no es cierto? Vos fijate, por ejemplo, lo que fue la campaña de inoculación que se hizo en Italia, que seguramente vos este, estás, estás bien al tanto, Tuvo un éxito completamente diferente al que tuvo en Argentina, eh, por lo cual, bueno, a veces vivir en un país caótico y desorganizado como Argentina, es, a veces se transforma en un beneficio, ¿no? Raras veces. Sí. Eh, el tema es, viste, que, que bueno, cuando surgió eso, eh, bueno, vos sabés, mucha, mucha gente los dejaron directamente sin sueldo, no les pagaban, no los dejaban salir a la calle... La cuestión está en, en encontrarle la vuelta a sobrellevar eso, viste, porque yo de alguna manera presiento que, digamos, que no, no llegamos todavía al final de la cuestión. Estos tipos van a seguir y van a seguir con más cosas. Pero todo lo que están haciendo es en nuestro beneficio. Ellos tienen miedo en este momento, tienen miedo, terror, porque realmente tienen terror de que de hacer la movida equivocada, porque cada cosa que hacen despierta a más gente. Tienen Bien. el terror. Entonces, por eso en este momento aparte de que su plano les funcionó para el orto, eh, no saben qué hacer y siguen asustando. Ahora dicen que hoy va a pasar no sé qué. Sí, ¿Qué una. pasa? Nada, porque nadie le dio bola, porque ni siquiera pudieron comunicar qué va a pasar, porque no saben ni siquiera qué va a pasar, porque ellos están esperando que nosotros creemos que pase algo, o sea que lo creemos con nuestra mente, nuestra imaginación, nosotros mismos, uy, va a pasar esto, no va a pasar nada, porque cualquier cosa que hagan, lo único que produce es el efecto opuesto. Porque el efecto de, la, de justamente causa efecto. ¿no? O sea, ellos están en este momento haciendo, creando una causa, o induciendo en nosotros una causa, que en realidad obtiene el efecto contrario. ¿Por qué? Porque cada cosa que hacen nos despierta cada vez más gente. entonces Y los que no se despiertan es porque no se tienen que despertar, y porque vinieron a vivir el no despertarse y el sufrir, las consecuencias de la elección equivocada por ignorancia, por, eh, por falta de, de vibración, por falta de conocimiento, por falta de, digamos, de proceso eh, evolutivo, porque en definitiva la eterna esencia es y no tiene que, que evolucionar en nada. Pero desde el momento en que vos entrás, porque nosotros estamos en este plano, como vos decís, ¿no? Pero el plano absoluto no es el plano donde vamos cuando salimos. Estamos en un plano intermedio. Semi-relativo. ¿Por qué? Porque vos, vos te vas, ¿no? Entrás en el túnel. Entrás en el túnel, te encontrás con Jesús, Buda, tu abuela, eh, tu tío, tu primo, y te dicen, ah, estuviste muy bien, pero te comportaste mal. Ahora tenés que bajar, porque hiciste karma, y tenés que bajar de nuevo a resolver esto. O sea, aparte de que, según dicen, yo no sé, pero según dicen, no hay que entrar en la luz, ¿no? Porque estás entrando en otro eh, engaño, en un túnel justamente es un túnel donde te metes en otro huevito, en otro, en otro espacio que ellos tienen para el eh, que, de, que desencarna quede ahí para volver a encarnar de nuevo, cuando en realidad en definitiva simplemente si uno decide de no entrar en esa luz y se guarda alrededor eh, y viene uno y te dice no, vos tenés que entrar en esa luz, ah, sí, ah vos quién sos no, no, no, porque yo soy Jesús te, es por tu bien, así ah, déjame que te toco Jesús, a ver, déjame decirme quién sos eh, eh, exponer realmente quién sos realmente. Identifíquese. ¿Te tenés, claro, se <risas> si lo decís tres veces y te puedo asegurar. Bueno, no, no querés decir te quemo, te desintegro, te destruyo para siempre. No es, que, no es que son como nosotros, porque nosotros nada, nada ni nadie nos puede destruir. Nosotros, si destruimos a uno de ellos, es para siempre, se terminó. Chao. Claro. Listo, ahí, no existe ahí. más ahí es el mundo de la frecuencia y de la vibración. Claro, y, y vos y... con tu intención, podés todo, podés todo. Si vos, por eso es importante, a mismo Malanga, que es uno que, que descubrió este, este, este, este, este, este truco, Malanga lo cuenta, eh, el, nuestro, nuestro doble cuántico está dormido, está sentado ahí lleno de, de digamos, de, de implantes, con lagartijas que están hablando en el oído todo el tiempo. Eh, y nosotros que estamos acá, en este plano, son los que tenemos que despertar a ese doble cuántico, que cuando salimos con este estado de conciencia real, si salimos de acá, incorporamos ese doble cuántico, liberamos todos los implantes y recuperamos todo nuestro poder, y te puedo asegurar que el que se acerca, lo desintegrás, y si te rompe los huevos, yo entro en ese agujero y hago mierda todo, Te desintegro <risa> todo, no le dejo nada, todo hago mierda todo desintegro todo, así que, que no me vengan a romper los huevos así nomás, por eso ellos ¿qué hacen? te, te, te hacen la extrema unción te vienen a perseguir eh, para que termines muriendo en un centro, no te mueras en tu casa no te mueras con tus seres queridos te mueras con accidentes, te mueras siempre en una situación trágica ¿por qué? porque de esa forma ellos te vienen el cura, o estás medio, medio ya medio bobe, que no entendés no, no, no la diferencia entre un mundo y otro y el tipo te está ahí orando, te está pregando para que vos otra vez, otra vez firmes el contrato con ellos. Atra atrapado claro. vez, y entonces claro. aceptes que apenas te desprendes de tu cuerpo, vengan entidades que te vengan a hablar. Claro. ¿Ves? Cuando así me ponen un cura ahí, o sea, directamente lo acuchillo ahí mismo con lo primero que tengo. Por más que me esté muriendo yo. O sea, tomátela. O sea, no me vengas a decir nada porque te, te, te saco a patadas en el culo mismo si me estoy muriendo yo o sea, no, absolutamente no, pero tenemos que llegar a ese nivel de conciencia donde sabemos quiénes somos, si sabemos eso, nos vamos con ese nivel de conciencia, y eso es lo que venimos a hacer, hacer eso, tener ese nivel de conciencia, y cuando estamos ahí, no hay contrato que tenga, no hay nada, todos los contratos están rotos y se terminó, se terminó. y si, si venimos, vendremos, o sea, aterrizaremos directamente como un ser elevado, haremos lo que tenemos que hacer y nos vamos al mismo tiempo cuando decimos de irnos. Ni siquiera que encarnamos, nacemos, no, no, no, no. Ya la próxima vez, si queremos venir acá a este plano, bajás directamente, te generás un cuerpo en el estadio que querés, hacés lo que tenés que hacer por cinco minutos y te vas. Y así. Eso también es posible. Es posible. Lo que pasa es que eh, en este momento hubo una... una, una, una un mecanismo de, de, de, de rapto, ¿no? El famoso rapto, es eso. Y ahora están generando el rapto. ¿Cuál es el rapto? Inocular gente que se muere tonta, endormecida, y se lo llevan a otro plano. Ahí tenés el rapto. Ahí está. Eh, también, eso es. también, Hernán, eh, yo vengo viendo que, viste, que en el día a día depende de lo que vos mirás, el contenido con el que vos te, te alimentás, que ese es el rapto, la, la parasitación del sistema, donde te están metiendo todo el rato miedo y te amenazan y te, te contaminan, viste, con no vamos a parar, no vamos a parar, no vamos a parar. Entonces depende de lo que uno, en lo que uno se esté centrando, porque no es sencillo que esa información no te llegue y no te parasite, pero, viste, cuando yo eh, a, salís a dar una vuelta por la calle y ves las conversaciones de la gente, y, y ves cómo están todos en ese bucle, y claro, si vos te la pasás eh, la mayor parte del día, del día a día, de la semana, del mes, eh, eh, absorbiendo ese contenido, no es sencillo que vos no te convenzas de eso, ¿no? Por eso eh, es una realidad paralela. Bueno, es la, eh, esa es una realidad artificial, por como lo veo yo, y la onda Entonces, sí, es. es conectar, claro, reconectar con lo natural y no dejar que, que, que eso parezca que es lo que, lo que realmente es. O sea, lo que, lo que es la realidad, sino reconectar con, con, tu, con tu realidad natural y, y, y, e ir desarrollando o creando esta realidad natural que, que la tienen como un poco, la tratan de ocultar, ¿no? Está bloqueada. No, y, y conectar, intentar conectar en ese trabajo también de conciencia con, con esa frecuencia superior, esa frecuencia ármica, es lo que más nos va a hacer protegernos y poder ir eh, sorteando todo esto que ahora nos rodea, no es decir, todos estos obstáculos que ahora mismo nos están poniendo, no entonces eso, un nivel de conciencia y, y, y elevar la frecuencia a ese nivel superior ármico, ¿no? que ahí, sí, no puede, era... ahí, ahí somos intocables, vamos. Ahí claro. No, no, es que es solo conciencia de ser. Después, nosotros habiendo, eh, entrando en este proceso, de, separándonos diversas partes energéticas, alma, espíritu, están separadas, ¿no? Entramos en un proceso evolutivo. Está bárbaro. Es un proceso evolutivo claro. mismo del mundo material energético, porque tiene una parte energética donde estamos. Perfecto. Claro. Aceptamos ese juego, pero bueno, ahora ya está, ya, ya hicimos. Ahora vuelvo a ser quien soy porque nunca necesité evolucionar en nada. Sé que soy perfecto, ya tengo todo. Soy Dios encarnado. Obviamente, siendo encarnado, no tengo que tener el ego del Dios que soy, porque cuando estoy en otro plano y lo soy, del todo soy Dios. Pero si estoy acá, no puedo creer ser Dios y actuar como Dios. Pero sé tener la conciencia de ser este Dios creador. Que puede todo, ¿no? sin el ego, sin... El abu, sin abusar del ego, digamos ¿no? Porque el ego también es válido Sin y abusar del de, sin abusar sin abusar de ego, ego. O sea, ¿Sí? Pero que, digamos Sabiendo, teniendo esa conciencia De ser el mismo Dios ¿no? Ser una emanación de Dios Y eso de ser Dios Pero al mismo tiempo, otra, y eso te permite Por ejemplo, si estás en, Adentro del ojo del huracán Y estás rodeado de todos eh, Zombificados y que todos te cuentan Va a pasar esto, va a pasar lo otro lo fundamental es no poner emoción, como decíamos, ¿no? Emo, acción, acción hemática, o sea, acción de la sangre, no poner emoción, porque ponerle emoción se transforma en un sentimiento, o sea, en un sentir men, men, mentido, Me no claro, en una mentira del sentir, un engaño del sentir, de, lo, de los sentidos, y entonces ahí es donde se genera todo esto que alimenta la creación inducida por ellos. Entonces nosotros podemos sin poner ninguna emoción y ningún sentimiento, observarlo. Yo es que lo que yo hago, lo practico desde hace mucho tiempo. ¿no? Eh, observo todas las noticias, pero nunca eh, le pongo una emoción. Digo, ah, qué lindo. Entonces lo observo digo, ah, esto es tu plan. Perfecto, gracias por avisarme de tu plan. Eh, simplemente lo observo, sé que lo que están haciendo... Sé sí, hasta que, en qué punto están, pero simplemente no me produce nada, no me genera nada, no me, no me, no me afecta en nada, porque yo estoy decidiendo de crear mi creación. ¿no? Donde sí, a veces también te pasan cosas individuales porque vos, digamos, no siempre estamos en condiciones de limpiar todo lo que respecta a nosotros. Por ejemplo, yo eh, viajaba desde Italia con mis cosas y se me rompió la furgoneta y, y tuve que estar en Calais por más de 20 días, y hacer un montón de cosas, y un montón de problemas, que en definitiva, yo me creé toda esa situación, porque necesitaba probablemente hacer un determinado tipo de limpieza, donde hice mi ritual, ahora que fui a buscar mis cosas, que recuperé, y donde dejé esa furgoneta, y esa furgoneta, que es parte de mí, es como una representación de mi cuerpo, hice mi ritual, donde le dije, que agradezco, y acá dejo todo lo que tenía que dejar relativo a eso, y eso va a morir con esta eh, con este medio, con este esta energía queda ahí eh, todo eso eh, gracias por absorber toda esta energía y ahí queda y ahí se disuelve y se destruye y yo me llevo mis cosas limpias digamos no tenía que hacer una limpieza de algo por más que había tirado 80% de ya lo que ya tenía <risa> sin embargo todavía quedaban cosas por resolver y todavía también aproveché para hacer una limpieza energética que le digo la verdad, ahora que volví a Calé, que una, eh, a la noche, a las 2 de la mañana, puse a caminar por el centro, fui a la, a la aguja esa que, que, que exorcizamos y todo, sentía una sensación de liviandad que sentía que caminaba liviano. Increíble, no sentía, sentía como si estu estuviera yendo en bajada, por una bajada muy, muy, no sé, 15 grados de bajada, así, caminaba por la ciudad así, digo, qué loco. Me siento tan liviano caminando acá, increíble. Bueno. ¿Cómo puede ser? ¿no? O sea, una sensación muy extraña porque después volví a casa y fui a, salí a caminar y no sentía esa misma liviana. Digo, ¿cómo, ¿cómo es que sentía toda esa, esa ligereza de, de caminar? Porque hablé así, tan, tan, tan relajado que me venía ganas de seguir caminando, pero eran las 2 y media de la mañana, tenía que dormir. Pero, o sea, desde el punto de vista del cuerpo, de la energía, sentía una, una ligereza. Así que digo, ah, bueno, entonces quiere decir que todo, este, todo esto que hice funcionó. Me recorrí todos los mismos lugares que había recorrido, toda la energía estaba limpia, no sentía esfuerzo, no sentía nada. Eh, o sea, nada, sentía todo eh, apagado, ¿no? Toda esa interferencia apagada. Eh, bueno, fue, una, fue una, una, una experiencia, ¿no? En definitiva, también eso tenía que hacer de alguna forma, tenía que ver conmigo, tenía que ver con el lugar, de alguna forma aporté una energía al lugar, fui trámite para que otros pudieran poner esa energía también ahí, y bueno hicimos algo, ahora, no sé algún momento me llegará la información de qué pasa con los migrantes que están ahí alguna información me llegará en algún momento de que Calé pasó algo, estoy seguro que algo va a llegar desde esa acción hecha, ¿no? y desde el hecho de que yo mismo también dejé parte de mi energía para que sea purificada ahí y bueno eso no lo hice conscientemente, fui consciente, ¿no? Entonces, bueno, acepté ese recorrido, esa, ese mensaje, lo acepté, y eh, claro, no siempre podemos tener la conciencia de todo lo que estamos creando, pero es ir hacia eso, ¿no? Y mientras también, todo lo que va pasando, tomarlo como de esta forma, así como tuve que ir a Londres también, justo el día del funeral de la reina, y me terminé caminando, recorriendo Londres a pata de un lado para otro, sin concluir nada de lo que tenía que haber hecho, <risa> en definitiva, porque probablemente tenía que estar ahí, y después, al final del día, esperando el bus para volver a la, a, al último bus, eh, para volver a casa, porque tendría que haberme quedado el otro día, pero en definitiva no, eh, y esperando el bus, eh, digamos, me llevo a este, a este pub, donde estaban poniendo todo el funeral de la reina, vi todo el simbolismo, todo lo que estaban mostrando, todo lo que estaban representando, y dije, uy, estaban todos los líderes mundiales ahí. Estaba yo también ahí, y aparecieron todos. O sea, todo el mundo, había un foco energético en Londres, y probablemente yo también tenía que estar ahí, compensando esa otra energía. Probablemente solo mi presencia energética en ese lugar era, era necesaria para que yo junto con otros que seguramente se encontraron en ese lugar, yo fui con otra excusa y la verdad que me había hasta olvidado que era el, el, el funeral de la Reyes o sea, no, ni, ni, ni bola en definitiva, y, y en mi realidad, en ningún momento viví el hecho de que, de que estaba ese funeral, o sea, estaba muy cerca, pero muy cerca, pero no vi nada no supe nada, no me enteré de nada o sea, viví por mi cuenta, me fui a un bar me fui a otro, recorrí ese lugar hice esto, hice esto, o sea, hice todo mi, mi recorrido eh, me, me, me focalizó en el objetivo y en definitiva tenía que estar ahí también con una presencia energética para convencer a todos los líderes mundiales que estaban ahí también con la, la, la reina y con el hecho de que ya hacía un tiempo que venía percibiendo que todas las eh, estatuas y monumentos que hay en Londres estaban vacíos de energía, no estaba la energía que siempre sentía que estaba hasta caminando por el mismo Buckingham Palace ni el. Ni el eh, sí, me tomé una cervecita. <ríe> un momento, eh, ni, el, ni siquiera el, eh, el, el escudo de, de la reina estaba. Estaban como mm, pintando la última vez que pasé por ahí, ¿no? justo unos meses antes. Entonces, en definitiva, sí, eh, tenía que estar ahí, así como había estado en Calais, como había exorcizado cosas. Bueno, voy a poner. Ahora que retomo un poco a interactuar, que tengo que poner este zoom y el, y el otro también de autodeterminado, voy a poner también eh, las, los recorridos y las fotos que, que pasé de la parte buena de Calais. ¿no? En Londres no hice ninguna foto esta, esta vez, pero quiero decir, en definitiva, eh, sí, creo que y, y yo no tenía ninguna emoción, o sea, estaba neutro, estaba tranquilo por mi, con mis cosas, ni positiva ni negativa, simplemente estaba ahí en Londres, y, y bueno, y probablemente aportando mi presencia energética Compensando probablemente todo el otro aspecto ¿no? Entonces sí, estoy yo, seguramente habrá habido otros Pero pocos de nosotros valen por miles de ellos Porque ya está, ya, ya, ya está, esa, esa conexión ya está hecha no Entonces lo que estamos ahí como, como eh, trámite de esta energía Que se va difundiendo Seguramente mi energía, mi presencia estaba comunicando a nivel energético, que, eh, bueno, que el hombre vivo estaba ahí, y que, que se va terminando todo su reinado, ya ha terminado el reinado, hicieron el funeral, hicieron la ceremonia, hicieron todo lo que tiene que hacer, eh, todo caducado, todo, todo terminado, y bueno, ahí estamos, cada uno, en el momento justo, en el lugar justo, a, haciendo lo que tiene que hacer, no así que dejemos fluir eso, no pongamos en emoción ni sentimiento a lo que nos comunican, simplemente observémoslo como un observador externo, viendo eh, simplemente un hecho, viendo un hecho y viendo también hechos de que son simplemente tentativos de eh, inducción de, un, de una creación, que no es, eh, no es nuestra, es la de ellos, pero que ya se terminó y que ya no puede sostenerse más, ya está. Así que ahí vamos. Sí, señor. No, no vamos a aceptar más esas claro. esa propuestas. ¿Qué os parece? ¿Cómo lo llevamos de tiempo? ¿Qué os parece? Yo es que voy a tener que... Yo que creo dejarlo. que estamos, chicos. Estamos, sí, sí. Ya me sí. pique a la punta de la lengua. Sí. Tengo, aquí, aquí es que son ya las dos y media. También sí, se sí. ha hecho un si dos y media tiempo. tengo que ir a, a morfetear algo también. Muy bien. Bueno, Bueno, chicos. Bueno. Gracias, eh, gracias, gracias, gracias, gracias. No, gracias, gracias, gracias a todos. A todos. ¿no? Un abrazo y, y nada y, y seguimos, y seguimos co-creando Muchísimas Salve. Un abrazo a todos. Sí, excelente. Revelado. Venga, un abrazo. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Chao. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, buenazo. <risa> gracias. <risa> Muchas gracias.